Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur Y el día de hoy, como podrán ver en el título eh, Una amiga me dijeron, oye si me tincaba participar en un challenge Como no sé si es TikTok o qué es lo que sea, pero básicamente es un challenge Yo no sé, no uso TikTok o no tengo TikTok Creo, pero si es que llegase a tener, lo voy a poner acá Porque creo que tengo, pero no sé a la vez si tengo Bueno, whatever El tema es que me dijeron Oye, ¿te gustaría así como hacer esta cuestión de un pequeño challenge y todo? Y me pareció súper genial la idea Porque dije, oye, qué bonito Todas las chicas se están preparando mucho eh, De hecho, vi el TikTok de algunas de ellas y fue como, weah well, No sé cómo lo hacen Lo hacen demasiado lindo es Decir, el mío quedó como tan feo En realidad, el mío no me gustó Para ser honesto, el mío no me gustó Pero el de las demás chicas quedaron así como muy, muy, muy genial Les pedí también como si ellas podían como hablarme un poco de de su experiencia Haciendo este TikTok Siento que también he Entretenido Por si que ustedes También quisieran Empezar a hacer TikTok O como tener algún consejo Etcétera, etcétera Yo siento que ellas Son como las más indicadas Entonces como que Les pedí si podían Hablar un poco De su experiencia Así que van a poder Ver eso en el video También les voy a dejar Acá abajo en el enlace Todos sus Instagram Para que ustedes Puedan ir a verlas también Y poder ver El contenido que ellas suben Veamos cómo resulta esto Yo ya terminé De grabar el mío Por eso estoy así Y aproveché también Porque el concepto De este TikTok O challenge No sé lo, muy bien Lo que es Es un challenge de TikTok, pero que a la vez, bueno, no sé Ah, ya, yeah. la cosa es que el concepto Básicamente es como despertar por la mañana Estar así como muy, como decimos en Chile, así como bien Chovigo, y eh, despertar es como Ah, todo, y después uno hace así como Turún, y después uno así como fabulous, era como ese el concepto y también como de ir a un concierto, entonces era como despertar por la mañana y después como tu outfit de concierto, como, como irías a un concierto o como vas a juntarte con tu amigo, etcétera etcétera como vamos a darlo todo entonces básicamente eso, justamente estaba grabando el video sobre el unboxing del merch que me llegó del Map of the Soul, justo se dio todo y dije ya, por en los tiempos bien así que eso es lo que vamos a ver en el video de hoy día y eso pues para no hacerlo más latero y todo eh, al final del video les voy a dejar obviamente el resultado final, el de todas las chicas, todos juntos, espero que os guste este video. He luchado horas y juro que esto no me sale. Onda, no sé de qué ángulo tengo que grabarme, no sé mirar a la cámara. Si miro aquí, me estoy mirando yo. Si miro allá, miro a la cámara, pero como que me pierdo. La cosa es que llevo horas tirando a hacer mi bomba al cielo y me cae siempre en la nariz. La cosa es que yo estoy como en una guerra conmigo misma en este momento, porque amo el merch de Mank, lo encuentro muy bonito, y no sé cuál ponerme, porque si fuera por mí yo me disfrazo de Mank completa y se acabó todo el show. Pero bueno, aquí tengo mis opciones, para el previo S, S o S, le palo de Sakura, mi super army bomb, a ver, lucete porque es linda no, es bonita, mira, le puse su sticker, el mensaje más importante, ¡Eh! como que se ensució, ¿no? Ya, pero filo. La cosa es que estoy como que entre estas cosas para el previo. Y el posterior, sigo si los quiero hacer con este y el maquillaje de Tae en on. Porque a quién quiero engañar. El maquillaje de Tae en on es supremo, supremo. Su venita, su frase, no, supremo. Por lo tanto, mi expectativa vendría siendo esto. Ya, <risa> yeah, love yourself, dijo la Terminé de grabar y, <ríe> si bien no superé la expectativa y creo que no anduve ni cerca, sí me gustó. Así es que motiven. Este challenge es súper entrete, es muy fácil de hacer y no necesitan MERS necesariamente, ni siquiera el Army Bomb. Se la pueden pasar con la aplicación donde aparece y eso, pues les va a quedar bonito igual. Hoy día les voy a comentar cómo realizamos junto con un grupo de amigas y conocidas el challenge de Paz de Army Bomb. La idea de nuestro challenge en particular era cómo iríamos a ver a BTS. Para los conciertos generalmente no llevo mucho merch. Llevo mi army boom, alguna que otra cosita colgando el army boom. Y un cartel que diga el nombre de mi día o el nombre de BTS. Pero más que eso, no llevo. Porque se estropean, se pierden, tapas la visión de otras army. Entonces como entre menos cositas lleves, mejor. Este es el maquillaje que voy a ocupar. Para mi look de ese día Muchos brillitos Muchos colores burdeos y rosa Ojalá quede lindo Ocupé un blazer gris Una polera de cuello alto bitle No sé cómo se llama Y estaba entre la opción de ocupar una boina blanca o una gris Yo creo que voy con esta Siento que luce más Bueno, y eso fue como mi preparación, mi parte. Eso fueron seis segundos, súper difíciles, ¿eh? eh, espero que les haya gustado, anímense a hacerlo, cuídense, cuiden a sus familiares, cuiden a sus abuelitos, distanciamiento social. Eso, nos vemos. Hola, hoy voy a grabar un video challenge, estoy muy emocionada. Es como sobrepasar el army bomb y lo vamos a hacer con varios amigos del Instagram que somos todos muy ARMY y, y eso la idea principal fue de la Martina que me la dio y luego fue como que voy a recolectar como a la gente más ARMY de mi Instagram y salió, o sea, va a salir ese video espero que quede bonito, tengo toda la fe debo admitir que igual lo estoy haciendo como a un día pero no tuve tiempo antes así que lo voy a dar todo pero eso, estoy muy feliz Aparte que esto igual como que hace mi cuarentena un poco <risa> más divertida. Y espero que para todos también. Así que eso. Espero que les guste el video. admitir que he hecho antes de este un challenge que fue como de la brocha y los videos se ven súper como rápidos y fáciles de hacer porque son cortos pero la verdad es que es demasiado difícil grabarlo, sobre todo si estáis solo, porque oh my god que es difícil tirarle a mi bomb o lo que sea que tengáis en la mano y recibirlo al mismo tiempo es todo lo dice así que espero que nadie tenga mayores problemas con eso, por supuesto que yo tuve Agarré el celular para poder eh, grabar porque eh, estoy grabando como un rato con, no sé, ¿de qué es? si es TikTok, qué a es, pero como que aquí puse el celular porque tengo que hacer como que recibo el bomb Y eso, pues, como que tenía que recibir el armibomb y darme vuelta y tirar la arriba, así que eso es como lo que he estado haciendo Ahora, eh, si se pueden fijar, este es como mi pseudo estudio, tengo una pantalla blanca que en la tele, pobreza total. Bueno, se me echó a perder mi trípode, entonces estoy poniendo mi cámara en esta caja, así como demasiado eh, eh, youtuber básico. Así que eso, eh, ahora vamos a ir a cocinar. Ya, yes, espero que les haya gustado este video, eh, quiero recordarles que se pueden suscribir acá abajo en mi canal, en el botoncito rojo, active la campana para que les avise cuando suba video. Eh, me pareció súper entretenido hacer esto, es la primera vez que lo hago, lo más difícil que encontré yo era como tirarse el armibón porque es como recibirla, es como hacer ese efecto así como que te la tiran es como wow muy difícil pero creo que lo ensayé un poco y por eso me salió pero a grandes rasgos lo disfruté mucho fue muy bacán. Eh, ustedes ya saben también lo pueden hacer con sus amigos si gustan eh, no sé de quién habrá sido la idea original eh, yo vi un video que me mandaron como de referencia que era creo que eran las chicas eran de Brasil no estoy seguro pero aún así sería genial de que todo el mundo también lo pudiese hacer si ustedes con sus amigos también lo quieren hacer también está súper genial porque a pesar de la distancia que puedan tener en estos momentos con sus amigos sus seres queridos etc., uno puede hacer estas cosas para divertirse pasar el rato y ya saben pues si la idea de estos días es poder divertirse lo más que se pueda con lo que sea, muchas gracias por haber visto este video, recuerden que también pueden ser miembro de este canal en el botón que dice unirse y pueden entrar a un chat de cacao donde podemos tener material más exclusivo, etcétera etcétera así que si quieren apoyar el canal también se lo agradecería mucho que pudiesen unirse acá abajo en el canal, y eso pues por mi parte me despido, les quiero agradecer una vez más por haber visto mi video y por ver también mi otro vídeo y eso, muchas muchas gracias, nos vemos para la próxima, eso バイバイ